Buenos días desde Sosubley aquí en Namibia. Estoy ahora mismo con Gonzalo para hacer algo muy importante, que es sobrevolar el desierto más antiguo del mundo, con helicóptero. Oye, What is your name? Hannes. Hannes. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. En el flight. Oh yes, we're gonna oh, have yes. some fun. We're gonna go to Deadfly, Sourcesfly, Dune right. 45, and then we're gonna come back to Ilandún again. We're gonna have some nice fun. It's open doors, right? Open doors, yes. Open doors. Oh yes, vamos a ir con las puertas abiertas. Muy, muy bestia. Nos acabamos de quedar flipando porque conduce del otro lado como los coches aquí. Pero no me lo esperaba. Nos vamos. Hemos empezado este viaje muy bien, subiéndonos al helicóptero. Albert, ¿tú también te subiste, pero como no cabíamos los cuatro en el helicóptero, hicimos dos helicópteros diferentes. ¿Qué te pareció, Albert? disfrutaste? Me gustó mucho la experiencia, pero estaba cojonado, tío. El helicóptero no tenía puertas, íbamos como con los pies colgando. Es verdad que lo de sacar los pies da un miedo que te caigas. muy inseguro porque era un cinturón de coche. Y tío. sacas los pies y el viento te, hace... <risa> te va por helicópteros llevan como un arnest como no, más, sí, sí. más complejo, pero eso era un cinturón de coche normal. La verdad que parecía que te ibas a matar. Pero muy, muy recomendable. Empezamos el viaje ayer, esto no lo grabé. Llegamos al aeropuerto de Windhoek, que es la capital de aquí, de Namibia. Hicimos tres horas de coche. Hasta que llegamos a esta zona, al desierto de Namib, que es el desierto más antiguo del mundo sí. Así que esta mañana lo hemos sobrevolado y ahora vamos a continuar con el road trip ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ahora subiremos un poco más al norte a la costa de Walvis Bay Está a unas 3-4 horas Es básicamente donde este desierto se une con el mar Y hay dunas preciosas al borde del mar y está lleno de focas Así que vamos a ir allí a, verlo, a ver las focas y a ver los paisajes preciosos de este país. Y por cierto, agradecer a Gondwana Desert Lodge, que es este hotel tan maravilloso en el que nos estamos quedando sí. algunos días, porque otros días vamos a dormir en, en la coche. tienda de nuestro coche. Aprovecho este momento para enseñaros nuestro querido coche 4x4. Lo hemos testeado ya bastante bien por aquí, porque casi todas las carreteras son de tierra. Ahora veréis un poco cómo es el país. Y tenemos dos tiendas arriba para dormir los cuatro que somos. Está muy guay porque tenemos cinco plazas y detrás una pica para dejar ah, todas sí. nuestras cosas. Ahora mismo... Bueno, ahora está un poco... Ahora mismo lo que hay. Aquí es la comida, las sillas, los sacos de dormir, la rueda de recambio. Tenemos nevera también. Sí, nevera. Y ahora vamos a dejar las maletas. Aquí tenemos Namibia. Aquí sí. tenemos el Atlántico. Situación actual. Estamos... A ver si dónde estamos. Estamos... Estamos aquí. Estamos aquí. aquí. Y esto es el desierto, por eso aquí no hay nada y nos dirigimos a Walvis Bay. Tenemos unas 4 horas, yo creo que habrá unos 400 kilómetros así. Perfecto. Es muy loco porque aquí las autopistas no están asfaltadas, entonces la velocidad máxima es 80 y no se puede correr mucho. Básicamente son caminos de tierra todo. Sí. Ya estamos todos en el coche. No. ¿Qué, aún no te han visto la cara, espérate. Ahí estamos. ¿Y Santi? Santi no está. Santi, está Santi siempre llega al último, tíos. No sé cómo lo hace. Qué okay, bien no tener ese título de Y aquí tenemos a Santi. ¿Qué tal? ¿Ready? Muy ready. Acabo de perder los AirPods, no aparecen. Siempre tiene una excusa para llegar al último, no os preocupéis. Nos vamos. Let's go. Tía, creo que se me ha equivocado. Es que sí. la otra banda. ¿En serio? Sí. Aquí, bro. Perfecto. Vale. Homing. ¿Solucionado? A ver, muevelo un poco. No parece, pero no. Vale, las rocas de Namibia suenan a metal. Si alguien sabe por qué, dejadlo en comentarios. técnica para comer, unas beans, así que nada. Me las voy a comer así. Situación actual. Bueno, hemos llegado a las dunas, hemos intentado hacer la primera subida. Por suerte podemos ir hacia atrás. Bueno, ahora nos hemos quedado clavados un ¿Quieres poco. ¿Quieres que un poco para, pero... poco para Mira, este es el terreno con el que estamos no, no, no, jugando. Para es para atrás. Hay que empujar. No, sí, ve para atrás, ya está. ¿Empujar? ¿Es que no va para atrás, ahora. Posa la L, oh, pues a la L, pues a la, la L. No creo que lleguemos a nuestro destino, la verdad. Cómo la, la puta. La decir... Ay, Dios santo Hay la pala, eh. No, pero no hace falta pala aún, ¿no? Empujamos un poquito. Pon las ruedas rectas. No, no, no. No, para el otro lado. Dale, dale, Don. Alinoy. Nuestra intención era hacer bastantes kilómetros por las dunas, así que esto pinta muy mal. ¡Vamos! Problemas difíciles, soluciones rápidas Hemos conseguido ir por las dunas Pero nos hemos equivocado de camino Nos hemos cruzado con nuevos pescadores que nos han dicho que es por aquí Que sigamos estos días Eran pescadores y tenían 900 cañas galantes <risas> pensaba, pensaba que eran antenas de ¿También? parabólicas Vamos a seguir a esos sí. Y a ver dónde acabamos Y tenemos que conducir por la playa Hemos mirado las mareas para que no nos suba el mar Y nos quedemos ahí enganchados Y perdamos el coche, así que en principio todo va a ir bien No hay mucho que explicar. Tenemos mucho peso y nos hemos quedado hundidos a la primera. Venga, Así cante. que nada, vamos a empujar. ¡Dos, no, no, eh. uno! Ah, ¡Se mueve pero muy poco, tío! ¡Para, para, para! ¡Más rápido, Albert! Si ya no está hundida la rueda. Podéis pues ir haciendo con la mano, ¿eh? Yo sé dónde está. ¿Eh? Yo sé dónde está. Hoy, Se saliendo en la rueda. Llevamos media hora acabando. Aún no lo hemos intentado, ya han venido a ayudarnos, parece. Pero es que ellos van muy como si nada y nosotros íbamos fatal los 40 metros que hemos hecho. What is the problem? You think your tires is maybe too hot? Yeah, muy difícil Vale. Nos ha dicho que contemos hasta 20 para desinflar las ruedas. No, Deu, Onza, Doza. ¡Caro, caro, caro, caro! ¡Stop, stop! Se ha partido la cuerda gas gone gas gone ah, yeah. ah, vámonos. demasiado gas demasiado gas no tan no tan sigue sigue sigue ¡Sigue! rico thank you for everything thank okay. you all. thank you yeah. very much dale albert ¡Sí, empujad empujad ¡Lo tengo! Creo Creo que lo que nos pasaba es que llevamos los neumáticos muy duros Y hemos estado quizá un minuto deshinchando cada rueda Pero ya está Yo creo que ya. de aquí hemos salido Con este fracaso terminamos el día de hoy da la vuelta Porque si era iban a ser como 16 kilómetros por arena así Era imposible Hemos hecho 100 metros Así que nos vemos mañana Buenos días Hoy nos hemos despertado animados otra vez Y hemos venido a ver las focas Que hay como millones de focas aquí Mirad esto. Todo eso son focas. Y en el agua, mirad qué pedazo mira aquí, de olas. Mira qué olas. Mira qué olas. Dios. Están las focas surfeando las olas. Es súper heavy. Sí, ahí hay una fiesta, parece. No os voy a mentir, en parte tenía la esperanza de que se pudiera surfear aquí, pero es que está tan lleno de focas que es imposible. Pero es que mirad esto. Dios. Es perfecta la ola, eh. ahí hay otra foca. Mira, mira, una foca y Santi. Albert, ¿has estado en un sitio que huela peor alguna vez? Eh, sí, en Marruecos. En Marruecos hay unos. No me acuerdo cómo se llaman. Lo usan para hacer, la, para hacer telas y pieles. Ah, y es algo así. No sé, aquí huele muy mal. Es que está lleno de cagadas y está lleno. Bueno, lleno tampoco, pero hay focas muertas. Entonces, en general, apesta. Ahora, antes de volar el dron, quiero contar un poco cómo está siendo el viaje a Namibia porque es bastante especial. Yo nunca había viajado a un sitio así y es que en todo lo grande que es Namibia, que es prácticamente el doble que España, solo hay dos millones y medio de habitantes. Entonces, no hay pueblos por las carreteras, no hay gasolineras, no hay internet, porque nadie vive y tampoco hay turistas, la verdad. Hemos ido a sitios que pensábamos que iban a estar llenos de gente y no había nadie. Así que bueno, dicho esto, voy a volar el dron y luego vamos a hacer dos horas y media de coche hasta el siguiente spot. llegado a nuestro destino de hoy, estamos en Spitzkope y vamos a montar todo el campamento. Tenemos ahí las dos tiendas y las vamos a desplegar. Aquí en Namibia, concretamente en Spitzkope. Spitzkope. Spitzkope. Era, Spitzkope. Spitzkope. ese es. El camping es gratis. Sí. Y tiene unas vistas increíbles. Mira qué vistas. Brutal. ¡Wow! Eh, pero chicos, os voy a enseñar las mejores vistas de todas. Acércate. Oh, sí. Julia, te echa de menos. Ya está atardeciendo, Santi y Gonzalo están por allí, a ver qué os enseño. Están por allí, que hay un arco, haciendo fotos. Y Alberto y yo estamos disfrutando de este precioso atardecer, porque es que está precioso, ¿eh? no me digáis que no. Muy bonito, yo creo que es de los mejores oh. sitios donde he acampado. Literal, eh. 100%. Es la polla. Vamos a hacernos un fueguito ahí y a cocinar. Habíamos planeado hacer arroz con verduras y salsa de soja, ya hemos comprado las verduras, hemos comprado la salsa de soja. Hemos comprado aceite de oliva y se nos ha olvidado el arroz Tenemos... Pero tenemos latas <risa> Tenemos latas La verdad que vamos a cenar verduras con esto o con garbanzos seguramente Y no va a estar mal, pero apetecía mucho, mucho el arroz De momento voy a enfocarme en encender el fueguecito Muy bueno. Tenemos fueguito ¡Hola vlog! Hola canal. Ha llegado la hora de cenar y despedir el vídeo. Yes. Nos despedimos desde Namibia con estos burritos que nos hemos hecho al final. Tengo una lata de black beans. Tiene muy buena pinta. No es porque lo haya cocinado yo que lo digo, ni no nada. Así que. Yo les pido con una recomendación de venir a Namibia porque la verdad es que es de los viajes más guapos que he hecho en mi vida. Sin turismo y bastante diferente a cualquier otra cosa que haya hecho. Yo creo que es lo guay de estos destinos. Sí, son 100% salvajes. No, no, y recomendable un 4x4 para poder ir por todas partes. Que, bueno, por todas partes tampoco, ya lo habéis visto, pero por la mayoría de caminos para poder llegar a todos los spots. En el siguiente blog, lo más seguro es que hagamos safari. Vamos a ver muchos animales en el norte de Namibia y iremos a visitar alguna tribu. Y por cierto, a veces me preguntáis que si utilizo algún seguro de viaje Y ahora que me sponsorizan, puedo decir que sí Utilizo un seguro de viaje La verdad es que ya lo usaba antes Algunos lo conoceréis Es Chapka Es un seguro de puta madre Porque cubre deportes extremos como surf y buceo Y tengo un código de descuento para vosotros Voy a ir 7 Y os dejo también el link en la descripción En principio, si vais desde el link Ya tenéis el código de descuento puesto No lo necesitáis Pero por pues si algún día entráis desde otro link Voy a 7 Ahora sí, adiós Chao, ¡Chao!